El presidente del Colegio de Abogados de la República, bueno, secretario general de la seccional, ¿verdad? No, presidente, presidente. ¿Presidente que se llama ahora? Ok. En mi tiempo era secretario general. Eh, el presidente del Colegio de Abogados Seccional Duarte aquí en San Francisco de Macorís. Eh, Ridalmi, como siempre, viene a tratarnos el tema, eh, una exigencia que ha estado enarbolando el, el, el CAR, el Colegio de Abogados de la República Dominicana acerca de la reapertura de los tribunales de manera presencial totalmente. Eh, vamos a conversar con él acerca de ese tema y de otros aspectos que eh, irán surgiendo en el camino. Buenos días, Ridalmi. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Eh, buenos días, colegas, todos. Sí, sí estamos, así es. Eh, así es, estamos así entre colegas. Gracias por la oportunidad, por la invitación que nos ha en en externado. Eh, eh, Vinimos aquí para tratar el asunto que es perjudicial, no solamente para los abogados, sino para la República Dominicana en general. Bueno, eh, el equilibrio social o el equilibrio que debe haber en una sociedad, el hecho de que la justicia haya anunciado que en la, en la fase tercera de la desescalada que ellos eh, eh, hicieron han, o han hecho con relación a la pandemia... Las audiencias puedan ser virtuales o presenciales dependiendo de cómo lo soliciten las, las partes. No, ¿No es eso de acuerdo a, tu, a la posición que ustedes en el Colegio de Abogados manifiestan? ¿No es eso una manera de ir flexibilizando el asunto de parte del Consejo del Poder Judicial? ¿O tú entiendes que lo correcto es que sea apertura total? Explícanos. Eh, eh, fíjate, la disposición de la virtualidad no obedece al estado de emergencia, sino un plan estratégico de, del presidente de la Suprema Corte de Justicia que quiso imponer esa virtualidad. Eh, actualmente existe una resolución donde en teoría dice que es opcional la virtualidad que tú puedes elegir o virtual o presencial, cosa que no es así. Cuando a ti te notifican por correo electrónico, no por la aguacil, porque ya eso está descontinuado... conforme al proceso del señor Henry Molina... te manda un correo electrónico... y con una notificación... y te dice, entren al link a tal hora... ya no son a las 9, es a la hora que ellos entiendan... y si tú planteas... la situación de que tú necesitas... que se le garanticen los derechos a tu, a tu cliente... que sea presencial... Tú tienes que echar un pleito con el juez porque hay una disposición del presidente de la Suprema de que sea virtual. Todo es virtual. Nosotros entendemos que eh, la opcionalidad sería que si tú entiendes que está en peligro, sea la salud tuya o la de tu cliente, tú puedes sí solicitar que se conozca virtual, no por lo opuesto. Eh, cuando tú en en materia civil o inmobiliaria, tú solicitas una medida de instrucción, sea de comparecencia personal aparte o de informativo testimonial, te dicen que para que sea presencial, tú tienes que esperar a enero, estamos en septiembre, o sea, tú estás en jaque mate, o tú eliges la virtualidad o tu proceso se va para el otro año. Y evidentemente tú tienes un cliente que tú tienes que darle respuestas, resultados. Eso es un problema. Esa ¿Qué? es la carátula del plan. Sí, el plan. El, el plan 2024. Sí, vamos a mostrarlo acá. Eh, Eri, por favor. Sí, Que fíjate como ah, una bueno, cosa. Esa es la carátula del plan estratégico que presentó el Poder Judicial. ¿En qué fecha fue, Ridal, Me ayuda, El año pasado, sí, okay. ya para, para eh, noviembre del año pasado, ya sí. Henry Molina tenía contratado eh, eh, quienes le iban a dar soporte a la Micro Time. o sea que no es un asunto de la pandemia, es eso un es Si sí, un plan que él traía, y eh, eh, hay un, un, una, una situación grave, y es que si los jueces que son los llamados a tutelar los derechos y la garantía y a respetar la constitución son los que están imponiendo una, un proceso lejos de la ley, entonces no se saben que nosotros vamos parar. Escuchándote decir eso pues entonces, tú lo que planteas que los jueces a la vez está cuestionada su independencia y su jurisdicción de actuación porque cada juez que es competente para, sus, para su tribunal, entiendo, está poseído, está revestido de una jurisdicción. Entonces, ya. él dirige su tribunal. No, eso era antes. que no? No, no, ya eh, eh, la historia judicial se va a definir, de antes de Henry Molina y después de Henry Molina. Antes de Henry Molina había una independencia de cada juez. Ahora no. Ahora lo que diga Henry Molina es lo que él diga, eso se hace. Eh, fíjate, nosotros publicábamos en Facebook ayer una renuncia que hizo un juez de la Vega por la imposición que ha hecho ese presidente de la Suprema y que el juez se vio en la obligación de renunciar porque entiende que sus principios y él como juez de su tribunal debe de actuar y equilibrar una balanza. Claro. Pero al ser obligado lo que diga Henry Molina, eso afectó su lo, personalidad lo y renunció. publicaste en Facebook o en tu Facebook en, o en el internet. En Facebook. Ok. de este los dos, ¿verdad? Llámenlo sí. buscando, lo que tú das los detalles. Sí. Entonces, ¿este juez renuncia producto de esto que estamos hablando? Sí, sí. de la De la sujeción y... Y la irremediable arrodillamiento que deben de tener a él, que es el... Sí, sí. Ese señor es un dictador. Eh, Oye, pero ayer... la línea política de ellos ha sido la misma. No, no, por eso es que nosotros... Ayer estaba el, el presidente nacional del Colegio de Abogados frente a un movimiento frente al Palacio Presidencial. Eh, una especie de exigencia, pero a la vez mm -hmm. apoyo al gobierno de, de Luis Abinader porque entendemos que para que Luis Abinader pueda hacer un buen trabajo como gobierno debe necesariamente convocar. de salir de ese, de ese dictador sí de ese dictador como presidente de la Suprema convocar. porque no va, va, tiene que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura necesariamente para que sea para que haga un buen gobierno aquí se habla de corrupción de que la procuraduría va a hacer un buen trabajo no lo va a hacer si tienen ese presidente como eh, como juez de la Suprema Corte de Justicia, porque los jueces tienen miedo, los jueces no pueden actuar conforme a la ley, sino conforme al entendido de Henry Molina. Eso es muy peligroso en un Estado de Derecho. Eh, eh, ya ya. Y, Darman, eh, con relación al caso eh, Sonoro, verdad, que se está llevando aquí en San Francisco de Macorís, caso Marlene Martínez, eh, usted como presidente del colegio de abogados, ¿qué opinión le merece el hecho de que eh, ella se mantenga guardando eh, prisión pese a haberse eh, cumplido la condena que le fue impuesta? Tú sabes que nosotros dábamos una declaración con uh -huh. relación a eso y nos quisieron satanizar. Me han eh, eh, mandado mensajes, me han escrito en Facebook de todo, de mí y de mi familia yo no tengo hija, que mira, esa persona mató. Pero lamentablemente el Ministerio Público no hizo un trabajo. No hizo un trabajo de investigación, sino que lejos de ser un Ministerio Público se fue a los medios y le vendió a la ciudadanía una condena que nunca iba a sustentar. A raíz de eso fue condenada esa persona para satisfacer a la sociedad a cinco años, pero legalmente le correspondían dos años. En apelación, que es cuando le, le bajan la pena y la condenan a dos años, actualmente esa señora tiene tres años. Uh -huh. tres años ¿Qué sucede? Que si nosotros vemos eso desde el punto de vista pasional, que tiene que permanecer eh, eh, presa. No, señores. La legalidad expresa de que esa señora ya debería estar en su casa. El Ministerio Público está jugando con, con la mentalidad de las personas, pero lamentablemente esa señora deben de ponerla en libertad porque hoy es ella, pero mañana puede ser cualquier otra persona. Y queremos que sea justo, justo. Y la ley dice que fueron dos años, entonces hay que ponerla en libertad. No es posible bajo ningún alegato que esa señora permanezca eh, eh, presa. De manera ilegal, como está. ¿Entiendes tú, Ritalvi, que los jueces están actuando presionados eh, por la sociedad con algún temor? Claro que sí. Claro, aquí, eh, imagínate, hasta yo que fuera juez tuviera presionado cualquier cosa que la ciudadanía exprese y que al señor dictador Jenjire Molina para eh, congraciarse con la sociedad y... lo pueden cancelar. Entonces, los jueces nunca tuvo a ver. En la historia de la República Dominicana, que un juez lo van a cancelar por permanecer una persona presa o por condenar a una persona. Nunca. Pero si es garantista y suelta a una persona, es cuestionada. Y con este presidente, bueno, lo que va es que se van a cancelar. Mira, ayer vi dos cosas que me llamaron mucho la atención, Ridalmi. Una fue el hecho de que un grupo de abogados que le estaba, estaba siendo impedido de entrar al Palacio de Justicia de Bonao, eh, porque parece ser que no se pretendía entrar sin cumplir con el protocolo eh, establecido, ¿no? Eh, irrumpió, eh, rememorando aquel famoso entre en tocoño, que incluso se utilizó esa misma expresión, de el entre en tocoño de, eh, ¿cómo se llama? del de Ramón, Ramón, Ramón Alburquerque. Alburquerque. Que precisamente tiene una declaración hoy de que hay un malestar en la militancia del PRM con respecto a los fiscales. Y lo otro es que ese, un, en esa misma localidad de Embonao, un grupo de abogados con toga y birrete sentado frente al Palacio de Justicia jugando dominó. Y, y algunos que tuvieron audiencia con una cámara sentado también y presentando. Y aquí tengo o sea, la, la yo, prueba. Yo pienso, pienso yo, ¿verdad? la protesta debe de hacerse, pero debe tener límite. La toga y el billete es un símbolo del abogado, de la ma de la magnanimidad, vamos a decir, del ejercicio profesional. No, lo y creo es... que se está llevando a un nivel de relajación tal sí. Sí. que no es correcto. Imagínate, eh, eh, la justicia debe ser solemne, pero cuando a ti te obligan a tú conocer una audiencia, no importa cuál, con un celular en un patio... Y te obligan a ponerte una toga, pero oye, en un con un celular, una audiencia, ¿qué solemnidad te pueden exigir? El problema de los abogados, el acceso de, al Palacio de Justicia, oye, entrar al Palacio de Justicia es deprimente. Ahí no se hace nada. Ahí solamente le permiten el acceso, porque ya tú no puedes como abogado. Tú dices que tú eres abogado de tribunales, no, tú no vas a entrar en el Palacio si tú no tienes una cita previa. Una cita que tú hiciste eh, por correo electrónico. Entonces, eh, hay muchos abogados que lamentablemente ejercen la carrera, no tienen oficina y necesariamente tienen que estar en los predios del Palacio de Justicia. Esas personas están pasando hoy día necesidad extrema. El presidente Pero el Suprema... Colegio de Abogados Ridalmi tampoco vino en auxilio de esos abogados, que yo estoy de acuerdo contigo que son así. Hay muchos, con colegas, con incluso algunos que han sido hasta mis alumnos, que no tienen oficina, se la pasan en el Palacio de, de Justicia y viven, de ese es su modus vivendi. En de, de otros abogados. Pero sí. también el Colegio de Abogados no desarrolló ningún programa que recibe un dinero del Estado producto sí. de los impuestos que se... ¿Tú sabes pagan? que la, la justificación del presidente nacional del Colegio de Abogados es que él tiene la cuenta embargada desde diciembre del año pasado, o sea, tiene pandemia sin acceso al dinero. En mi caso, como presidente de Acta sesional, yo... He hecho maravilla con lo poco que tengo. Eh, a nosotros nos depositan, nos depositaban 20 mil pesos, ahora nos depositan 40. En este año no hemos recibido, pero con lo poco que yo eh, tenía, yo salí a las casas a llevarle... Eh, eh, un sustento para una semana. Bueno, pero y, por lo menos ahí hay, no solamente el hecho material, sino la intención. No, no. Ahora vaya. el asunto está en que el presidente nacional del Colegio de Abogados ni siquiera le pidió al presidente de la República de entonces no. con quien tenía una relación política que incluyera a los abogados en los programas que se establecieron. Sí, aquí... Discúlpame que te interrumpa. No, no, aquí eh, eso es entendible, eso es <risa> un asunto. Yo, como soy eh, provincial... Sí, sí. Eh, bueno, yo he tenido la necesidad de ir en ayuda de los abogados claro. y hasta pagarle, oye, pagarle a un abogado ¿Y eso una mensualidad la de, la de una señor. casa porque no tiene para claro. pagar. Porque y ahí es que está el problema, que si ese presidente de la Suprema se pusiera en los zapatos o fuera un abogado de ejercicio donde supiera cuáles son la, los inconvenientes. Porque está bien, él puede tener una televisión como utilizarla como medio para conectarse y celebrar audiencia, pero hay abogados que son análogos, que no tienen un celular inteligente, que no saben utilizar una computadora y ahora mismo se encuentran eh, en jaque mate. Sí. Pero se eh, establecieron unas unidades eh, eh, digitales en, la, en los palacios de justicia que la pueden usar los abogados, ¿verdad? No, no, en el palacio de justicia hay una muchacha debajo de una escalera. Habilitaron una, con, con una computadora, okay. con una computadora. Yeah. Ahí puede ir, imagínate si hay 10 salas, todos los días. A la misma solo, hora, sí, abren a las 9. Abren a las 9, entonces con una computadora que sí. tú puedes... Sí. Oye, es tan lamentable es, la situación. Es, de, es, es de sí, sí. Es, decir, es como una especie de... de es denigrante. El trato que tiene el abogado respecto al plan de Henry. Ahora bien, pero hay una cosa. Tenemos que hablar y plantearnos el Estado social, democrático y de derecho que establece la Constitución y que la ley establecerá las condiciones. Sabemos que el único que tiene facultad legislativa Facultad para modificar y hacer leyes El legislador Sí. Un órgano Administrativo Tiene facultad Para transformar El código civil En cuanto al procedimiento De acceso Y, recon y Realizar las audiencias Tiene facultad Oye es lo que hay que hablarle a la gente no, no, mira el, estos procedimientos que nacieron en la mente de Henry Molina y que los jueces tienen tanto miedo que no se lo dicen a él, no le dicen, mire una, el Consejo del Poder Judicial es un órgano de administración y de asunto que tiene que ver con la, Vigilante con el juez sí, con el juez, eso, no eso nace a raíz de la de la constitución del 10 y se instaura en el 2011. Sí, entonces, y este señor ha utilizado ese órgano del Consejo, de, del, Consejo del Poder Judicial para emitir una serie de resoluciones que son violatorias constantemente, pero que los jueces lo saben, pero no se atreven a decirle, miren, no es posible, ni siquiera esas resoluciones son emanadas de la Suprema Corte de Justicia, donde están todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino que es un órgano que tiene juez de paz, juez de primera instancia, juez de corte. O sea, están subordinados y hacen lo que él diga. Nadie puede decir lo contrario. Nadie. Entonces, estamos hablando de que una persona que se cree legislador, si él quería ser diputado, senador, debió de, de candidatearse. Pero como presidente de la Suprema, el Poder Judicial nunca va a poder legislar. Nunca va a poder establecer procedimientos de, de alcance general. Te puede hacer un, una resolución administrativa para sus empleados. Okay. No así lo que está haciendo. Mire, eh, yo, yo tengo la siguiente idea y no sé si ustedes la comparten, ¿verdad? Pero Yo, sé, yo pienso que la virtualidad no es totalmente desdeñable. Creo que lo he dicho aquí ya en otra ocasión, o sea, no, no, no hay que, que eh, satanizarla, porque muchas gestiones y diligencias en los tribunales de la República se pueden hacer vía digital. Ahora, lo que no es posible es el proceso, sobre todo el proceso penal, porque los principios fundamentales del proceso se rompen con la virtualidad. Inmediación. O sea, ¿cómo, ¿cómo diablo tú te...? Perdón. Cómo tú te puedes imaginar? porque parte de. Cómo tú te puedes imaginar que podemos Imagínate hacer una objeción que... en... a través de un, en un juicio, en un interrogatorio. Yo le diría, pero coño, Henry, ¿tú vas a seguir con eso? Claro, porque. Oye, no, no, objeción, no, magistrado. no, okay. no imagínatelo, no, no, imagínatelo. No. y que haya la respuesta inmediata y que el sí. otro abogado no pueda seguir hablando porque no. el vuelo paró y entonces tú expliques tu objeción y el proceso. No, no, no se puede, no se puede, oye. Lo primero que te dicen a ti no es que por, no tu, tu micrófono tiene que estar en silencio. Si tú ah, quieres hablar, tú tienes que darle la opción que se, se levanta levanta, levanta una manita. Oye, ¿dónde están las reglas de, de, de, de los interrogatorios, de la litigación? Pero como él no es abogado, él no, abogado. Él, él no sabe de, él no no sabe de eso. Él es no, no, él no es abogado. Y, y, no, y no, la, no oye, ejercicio. oye, la mayoría de los jueces de aquí no son abogados. Nunca han, han ejercido. Han ejercido. Y la por eso idea, es el inconveniente. Gracias. Tú primero tienes que haber ejercido para tú saber cuáles son los problemas, cómo es que, que funciona. Imagínate que la, lo, todos los tribunales tienen dos secretarías. Actualmente hay tres secretarias y todos los tribunales tienen su puerta cerrada para tú depositar en la Corte Penal, la Corte Civil, tú tienes que depositar una secretaría común que no saben absolutamente nada del proceso. Oh, si tú tienes un embargo pero, inmobiliario, ah, donde pero, hay... Pero, pero entonces es peor todavía. Pues eso, o sea, ahí o, es que he llevado la, es que, a, el, el peor todavía. Está hablando de, de, de, de tres secretarias que tres están secretarias. recibiendo lo de todos los tribunales. To, absolutamente locura. todo. Pero hay otro ahí problema, es que está el problema, y es el tema de la... De la eh, mm -hmm. sustitución, ¿cómo se llama? Eh, horizontal, creo que. Sí, o sea, es sí. decir, eh, un juez, cualquier juez, puede suplantar a cualquier otro juez eh, mm -hmm. sin ningún problema. Sí, es decir, sí. vestirse de una de la. Eh, eso es lo que provocó que Odri, la juez de la Vega del tribunal. Mm -hmm. Laboral Laboral de La Vega, acaba de renunciar y lo dijo que era por eso. Y eso también viola el principio del juez natural en materia penal, que es un principio, no es una disposición del código, es un principio del código procesal. Es decir, que se juez constitucionaliza natural. y se garantiza en el proceso eso. Imagínate tú un juez penal conociéndote un caso de, de tierra. De tierra. Tú sabes que tú perdiste el caso. Porque él ignora, <risa> ignora ese tema. ¿Cómo es? Tú sabes. No perdiste es. tu caso. Al final, no. Ridalmi, cualquier un mensaje a la alta población abogaderil de San Francisco de Macorís y el ¿Y resto de la provincia. De revisar sus medidas de coerción que están cumpliendo prisión por cualquier caballero. Esos Eso son, es eh, eh, vamos a decir, pre presos políticos actualmente, porque están presos ilegales. No, sí, sí, sí. Es, eh, son presos políticos, ¿verdad? Es muchacho, sí. muchacho, no es sí. bueno. No quiero eh, irme. Es este? sí. no, no, no. es que no hay forma, por la justicia no es que lo tiene ahí. Él viene del hogar de un guerrillero. Sí. Imagínate. Sí. Es un a ver, él quiere decir algo antes de ir. Sí, sí, sí, eh, sí. Fíjense, en. Eh, el 5 de diciembre hay elecciones del colegio de abogados. Nosotros hemos visto que la clase jurídica tiene problemas porque no hay unidad. Lamentablemente cada quien se identifica con un color político. Sí. Nosotros nos queremos repostular para ser presidente del colegio de abogados, pero no como partido político, sino eh, eh, estamos, llamando, si, no, no, estamos llamando a una plancha de unidad. Que todos los sectores políticos representados en, en, en abogados eh, se sumen y hacemos una plancha donde si hay un problema con un abogado, si convocamos a una actividad, que no digan, no, ese es de tal partido, por eso no puedo ir, que ese es el problema de la falta de unidad. Nosotros desde que entramos en el colegio estamos eh, abogando porque la clase jurídica se una. Si estuviéramos unidos, ese palacio de justicia que está cerrado o fuera un mercado o fuera un palacio de justicia. Mm. Bueno, yo, yo te invito para que te acerques a la propuesta del doctor Ricardo Nieves Creo que son propuestas interesantes Yo estoy apoyando a Ricardo porque, Pero es para la nacional, por supuesto Pero invito a ustedes y a, para, para que chequen la propuesta de Ricardo Ricardo es un hombre que tiene mucho que ofrecer de entrada Porque es un hombre honrado Es un tipo honesto Es un tipo que ha sido derecho toda su vida y lo ha demostrado ¿Verdad? Ridalmi, muchas gracias, te deseamos mucho éxito en eso. Eso es difícil lo que tú estás planteando, lo de unir, unir la clase completa a los abogados, porque el abogado tiene una mentalidad que piensa sobre muchas cosas, tú sabes. Es eh, una, una mente muy 360 y entonces... Sí, pero lo, importa, que, lo importante es que los abogados no dependemos de un partido político, Exacto. sino que como es un gremio Eso debe manejarse importante. independiente de, de yo te política. apoyo, yo te apoyo en esa propuesta de una plancha unitaria donde to, incluso ojalá fuera una sola, sí. una plancha donde todo el mundo quepa, donde todas las posiciones. Si lo haces así, cuenta con mi apoyo. Sí, ya estamos hablando. Sí, el ¿no, lo... ¿Cómo no? Gracias Ridalmi Rodríguez, gracias a usted, presidente la de la seccional Duarte del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Eh, quien ha estado con nosotros respondiendo todas estas preguntas y ¿Verdad? Poniendo en contexto la dificultad que hay en el sistema judicial, señores, esto es, esto, es, esto es la garantía de la convivencia pacífica en un país, es el sistema judicial, es el Ministerio Público y el sistema judicial, eh, y definitivamente nosotros tenemos que velar porque eso camine bien. Entonces, hay que ponerle atención a todo esto que vino a denunciar aquí Ridalmi Rodríguez. Muchas sí, gracias, es. pasa buen día. Gracias. Cómo no. Señores, vamos a la pausa entonces, sí. regresamos en breve, cuando regresemos tenemos más contenido Esto del programa. sigue caliente después de la pausa.